Para nuestra próxima clase de Arte y Manualidades Nuestra profe Ceci nos acompaña Hola. nuevamente Hola, sí, Para darnos otra día, propuesta creativa Bienvenida Ceci, ¿cómo estás? Muy bien Bueno, un gusto tenerte por acá Bien Ya nos damos una pista de qué se puede tratar Pero ella nos dice El que ve esta obra de arte no se da cuenta Qué es lo que vamos a hacer hoy A ver, ¿cuál de todo esto puede ser? ¿De qué se trata? Vamos a ver. subiendo, vamos subiendo Ah, parece que va por ahí Parece que sí Para tapar las botellas no, ¿es eso? No, ¿Son las botellas. ¿Qué? La botella en sí misma no. no, ¿qué cosa? Es un tope de puerta ah. Es para trabar la puerta que no se golpee Cuando hay por ventana Ay, En vez de ponerle una piedra fea eh. ahí. <risa> que viene el marido y nos pone la piedra al la ladrillo Piedra, piedra un pedazo de ladrillo que encontró por ahí <risa> No, no, no, dígale no al cascote <risa> Decoramos, acá Eww, es arte. No ¿sí? me digas. ¿Está, está pesada. Sí, está buenísimo. Entonces, agarramos, la podemos trasladar. Claro. Y ponerla donde hay correntada. No. Y la puerta no se nos golpea. Ser, y no perder la elegancia jamás. Siempre. Siempre. Me encanta. Siempre. Qué buena onda, Ceci. Bueno. bueno, arranquemos el paso a paso. ¿Qué utilizamos? Una botella de leche. Sí. ¿Sí? Uh -huh. Acá en este caso hice otro ejemplo con una botella de champú. Perfecto. Sí, esta está livianita porque no trae tanto peso. Uh -huh. Bien, pero eh, le ponemos piedra, arena. Excelente. Bien, lo que con sea. lo que tengan. Sí, perfecto. Utilizamos, como siempre, pintura latiza porque es un envase eh, de plástico. Bien. Entonces, tenemos que utilizar una pintura que se adhiera bien. No hay que lijarlo, nada. No. Yo, eh, en realidad, si queremos, como para limpiar bien, lijamos, Dale. limpiamos con desengrasante, con un poquito de alcohol, ¿sí? Bien. Y damos unas tres manos. Perfecto. Bien, yo en este caso utilicé dos colores. Acá ya tengo la mano y acá le puse otro color. Pero qué detalle, ¿sí? Eh, no le puse la cinta esta vez. <coughs> Perdón, estoy un poquito afónica Porque si le pongo la cinta corro el riesgo a que uh -huh. se me levante la pintura ah, salvo, salvo que esto ya hace tres días que lo pintamos y está bien adherido, no habría problema Perfecto. Perfecto. Pero entonces le pongo un elastiquín ah, así, Y me guío como para pintarlo Porque Perfecto. como acá vamos a decorar, no tiene que quedar tan prolijo Buenísimo bien. Sí. Bien. Una vez que tenemos ya pintado, sacamos el elastiquín y vamos a decorar Dale Previo antes, perdón, Sí. yo la voy a proteger. Okay. ¿Con qué la protejo? Con cera suiza. Ah, mira ah, ¿Qué es la cera ¿Sí? suiza? La cera de piso. Ah, mira. Ok. ¿Sí? Lo podemos barnizar también, ¿eh? Muy bien. Pero ¿por qué voy a proteger con cera suiza? Ahora les voy a mostrar. Porque después voy a usar otro producto que me facilita la cera a que esto corra y no me quede manchado. Uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? Perfecto. Bien. Entonces, una vez que enceramos todo... ¿Qué vamos a hacer? En este caso yo compré unos flequitos, ¿Ah? pegamos ¿con qué? Con silicona, De perfecto, perfecto. ¿Sí? silicona fría, pegamos, podemos poner una cintita, a ver, en este caso como el que está ahí en la muestra, gusto ¿sí? y así pegadito, Buenísimo. bien, en este caso también yo le puse un cordoncito uh -huh. por acá arriba con un moñito, le podemos poner unas hojitas, una perlita uh -huh. y demás. Perfecto. ¿Tenemos esto terminado? Sí. La capita. Van a ver que esto está muy desprolijo, pero no importa. Lo pude hacer al marido con la perforadora. Perfecto. Pero para no molestar al marido, agarramos un cúter, una trincheta, lo que sea. Un clavito. Tu eh, claro. Y después yo lo corté, este, esto lo corté en cuatro, así. Hice okay. una, una cruz. Ajá. Y después fui cortando. Ajá. No importa que nos quede así. ¿Por qué? Porque después le vamos a colocar una soguita. Bien. Bien. Esta soguita podemos hacer con hilo, una trenza. Podemos en macramé tejer una sobrita, Perfecto. lo que sea, ¿sí? Protegemos las puntitas con una cinta de electricista, le puse yo, uh -huh. y luego introducimos. ¿Ves que nos va a quedar bien, bien apretadito esto? Claro, y no ¿Sí? se va a notar que... Ni Pero se nota, bueno, ¿ven? Perfecto. Así de esta manera. Bien. Y Gracias. ahí queda, ¿sí? Super fácil. Una vez que tenemos esto terminado, yo lo decoré también con la misma silicona pego, con una cintita. Okay. Perfecto. También le puse en este bordecito, para que no se vea ¿sí? El, sí. El, la rosca, le puse también una cintita como mostramos ahí. Perfecto. Mm -hmm. Bien. Todo una, bien oculto. Una vez que terminamos, no te que una rellenamos leche. sí y tenemos nuestro tope de puerta bueno. terminado. Me encantó, ese. Si quieren Super les cuento práctico. más o menos cómo hice este Dale. también. Es un modelo diferente. Que es un modelo diferente, ven, se mueve, bien. Sí. Acá le puse una manijita con alambre, que también siempre tenemos alambre en casa. Claro. Un corchito y acá le hice dos agujeritos con un clavito caliente. Perfecto. ¿sí? Y lo práctico. puse. Le pegué una etiqueta, pueden pegar una uh -huh. etiqueta, una lámina, Decorar lo que tengan. Quieran. Exacto. Y... También lo decoré con un cordoncito. Está le voy a mostrar buenísimo. los del betún de Judea, ¿sí? Ajá. ¿Por qué le puse la cera? Porque yo para envejecer utilizo, utilizo este producto que se llama betún de Judea. Betún, uh -huh. betún de Judea. Betún de no Judea. ¿Qué es para envejecer? Ok. Entonces, nosotros tomamos el betún. Sí. ¿Y qué me permite esto? Que yo envejezca de esta forma y que no me manche. Ajá. ¿Sí? Pues lo, lo puedo mejor. correr. Exacto, Ajá. se desliza mejor. ¿Ven? Ajá. ¿Ven cómo queda? Está bueno, ese efecto vintage. Claro. Y en el caso de que yo quiera retirar un poco excedente, porque me quedó muy oscuro, sí. vuelvo a tomar cera. Ah, y no. lo sacas así es Y retiro excedente. ¿Y Entonces bueno. nos queda... Ese efecto así como Perfecto. envejecido. Y como con un sucio. trapito simplemente. Con un trapito siempre blanco. Uh -huh. Sí, un pañito blanco. Y seco. Eh, sí, sí, bien. por supuesto. Porque los paños eh, de color nos pueden dejar pelusa Ah, mira. Ah, ¿Sí? Perfecto. Y Buenísimo. ahí ya tendríamos nuestro proyecto terminado. Ya lo tenemos, no, qué lindo. No sé, sí. Mirá cómo queda. <coughs> Espectacular. Acá. Ahí está. Sí. el Primer paso. Y. El final. Ahí está, muy para bien. Que vean qué es buena muy fácil, propuesta muy rápido. Muy rápido, aparte Y decoramos. Muy estético, claro. Muy estético. Para los que les gusta estar en todos los detalles del hogar y no tener que poner un pedacito de madera, una piedra, para que no se vuelva la puerta. Este tope de puerta, por nuestra profe César Enel, se hace con los siguientes materiales: vas a necesitar envase de leche o shampoo, eh, pintura a la tiza, cintas, soga, raspia, galones, silicona fría para pegar todos no. estos elementos hojitas, pelotitas de madera, cera, betún de judea, rodillo, pincel y trapito. Estos materiales, los que no tengamos, por ejemplo, el betún, la cera, qué sé yo, ¿en tu artística se consiguen. Sí, sí, por supuesto. Perfecto. Sí. Mercado de Arte MZA es la manera en la que la encuentran a Ceci en sus redes sociales y también como cecilia.bronel para preguntarle por ahí si estás en medio de la manualidad y dices claro, ay, ¿cómo no, era esto? Perfecto. Le mandás un mensajito a la Ceci que te oh, va a estar contestando y, y también para no, no, seguir un montón día, día, día, de propuestas Tan bonitas que suben ya en sus redes sociales para formar parte de su taller de alumnos y demás y conocer un poco más de este mundo tan bonito que es el, el del arte y las manualidades. Ese sí, estuvo buenísimo. Me, encanta, re bonito, bueno, re me encantó bien. y súper práctico. Me alegro, me alegro Allí tienen la propuesta. Gracias.